¿Cómo andan? ¿Se escucha? Tenemos musiquita acá, ¿no? Digo ¿Sí que había musiquita. Que había musiquita, no. ¿Cuál era? Acá está. ¿Se escucha bien la música? Se escucha bien acá, se ve bien. ¿Cómo andan? ¡Wow! Hace mucho que no hacemos mueve en Warbuilding, ¿eh? Pasó un rato. Se wow. cuento que no hacemos estos videos Y los extrañaron un poco Por otro lado, siempre fueron uno de los que más miedo me dieron Por el tema de organizar no me imaginaba que sabía al respecto del tema Y tratar de compartirlo Díganme si se escucha bien, si se ve bien por, o, o si estoy hablando yo hey, ¿Cómo, cómo estás? Bueno, antes de empezar con el tema de hoy... ¿Que no? Tal vez está muy bajita. Él ha un poquito. Vamos a ver cómo se escucha ahí ahora. Hay un montón de anuncios hoy, un montón de anuncios. A ver si se hizo por Discord esto... A ver. Sí, se hizo por el disco, así Bueno, ¿cómo andan ustedes? Vamos a empezar con los anuncios. Primero, el... un de la Queremos agradecerles, esto está anotado así, digo, todo bien. Ahora está alta, creo ¿no? que okay, ok, lo bajamos un poquito. Está alta. Un poco menos que antes, pero un poco más que antes antes. ¿Se entendieron? <risa> Eh, queremos agradecer a la gente Que de a poquito se está sumando al festejo Hay Pesas eh, de rol y hay sorteos que vamos a hacer Y también está el Concurso de interpretación que está buenísimo Y La taberna responde eh, Para los premios de los sorteos Lamentablemente solo pueden ser Para personas de Argentina porque es Hasta donde llega nuestro alcance Para poder enviarles pero bueno, las personas que tienen la posibilidad de participar hay un montón de cosas Hay dados, torres de dados, minis, tanchos para pintar y una sorpresa para el taberna Responde Eso sí, para taberna Responde creo que vamos a, a sortear el premio, que por lo menos el que más me gusta <risa> eso, eso es seguro Así que eh, estén atentos Durante el taberna Responde vamos a sortear el, el, el, el gran, gran premio De los One Shots dirigidos por la gente del canal eh, la verdad que hay una gran variedad de juegos para... para jugar. Pero también hay una gran variedad de DMs ¿no? que nos acompañan. Tenemos a Adria, que ahí lo veo saludando, que grande. Fran, que, que es también un amor, que está ahí en el servidor. Killpass, Domo y Ponytail. Seguidores muy, muy de cerca del canal y pequeños contribuyentes. Luciana. Va a dirigir también, Lordi va a estar dirigiendo y voy a estar dirigiendo yo Para anotarse a las mesas de... El... festejo Pueden encontrar toda la información en nuestro canal de Discord que llenan no un formulario de Gmail, que es una cuestión de organización Luciana se está encargando de organizar Menos mal que lo hace Luciana, porque yo no tengo idea cómo se hace Y no quiero aprender <ríe> Hey, Nota, gracias Gracias por suscripción eh... Bueno, ahí veo lo de Bachi. Bachi se va a encargar de hacer los sorteos. Eh, así que ella va a estar todo el día ocupada regalando cosas. Pobre Bachi. <ríe> ¡Ey, kipa! Gracias por la suscripción. Eh, el, sorteo, el sorteo. El concurso de interpretación tiene premios en dinero que tenemos que agradecerle mucho a Also Focus por habernos eh, dado esta gran contribución así que cualquiera que quiera participar también va a encontrar la información en el Discord nuestro todavía están a tiempo de anotarse, eh, espero que lo hagan, yo espero que sea muy divertido también es la primera vez que lo hacemos y es medio extraño todo, eh, también entiendo lo de exponerse eh, pero bueno, yo creo que la va a pasar bien, la gente eh, y, y lo que tiene el concurso de interpretación Es que no solo para Argentina El concurso de interpretación podemos Transferirle por Paypal Así que puede ser para cualquier persona Que eh, quiera participar en Latinoamérica Sin problemas uh, Hablando de eso eh, Para el concurso de, participa de el concurso de participación El concurso de interpretación Tenemos La idea es que Ustedes van a les, Van a elegir una de las consignas que hay Y van a interpretar la respuesta Y lo, lo, la gente los va a ver. Pero también va a estar el grupo de jueces que son un amor. Creo que hasta ahora no revelamos quiénes eran los jueces, pero acá está. Lo, las personas que van a juzgar las interpretaciones son Cristecas Tecas. Cris Tecas. Un grande Chris. Eh, hicimos algunas colaboraciones con él. Y siempre nos cayó bien. Así que ahí está toda la información de él. Además de Cristecas Tecas, va a estar Damián de Escuelita de Rol. Que es el, el director de la Escuelita de Rol. Es un servidor de. De juegos de rol enorme que tiene un montón de actividades y cosas por, para hacer todas relacionadas con el rol. Y no, así que también los invito a seguirlos a ellos, son unos genios. Hacen un montón de stream de gameplay. De hecho, el sábado están como casi todo el día, así que si quieren ver variedad de juegos, los pueden seguir. Uh, también tenemos a... Y a Mena de Mazmorras y Dragones, una genia. Todo el proyecto que tienen las morras es excelente. Los invito a verlos porque... Eh, está genial, ella y Cristecas estuvieron en en un podcast Y de hecho también también estuvo en uno de los primeros podcasts, estuvo re bueno eh, La última persona que va a ser jurado es also Focus, Quien tuvo la idea original del de concurso Que a mí me parece una idea súper divertida Yo no voy a participar, yo voy a estar como presentador, si se quiere, host, en el Discord eh, Eso creo ah, eh, que me salga bien también Así que si no quieren, si no quieren o pueden participar... Acérquense a ver, a ver qué tal sale. Espero que hagamos más de esto. Como dijimos, eh, el, el domingo vamos a hacer Taberno Responde con Lordi, por primera vez, como miembro oficial del equipo, vamos a estar todos, los cinco. Ah, hace mucho que no se hemos Tabana Responde, así que si tienen... Tienen preguntas sobre, sobre el canal, nosotros, cómo fue este año, que fue medio caótico pero también. Eh, los esperamos ver, si tienen cualquier duda. Probablemente no nos enfoquemos en, en preguntas de reglas o cosas por el estilo. Va, vamos a estar charlando, vamos a estar viendo cosas entre nosotros y vamos a compartir con todos. Y vamos a, probablemente, comer torta porque va a ser cumpleaños de la taberna. Lo último que vamos a hacer, o bueno, o sé sea, en algún momento el tablero responde, vamos a sortear el gran premio Que para mí es el gran, gran premio y me encanta eh, así que lo van a poder ver ahí ¿Qué más? Mañana tenemos a Nurem, ahí vi que la carola mágica, si no me equivoco A ver si lo dije mal La carola dormida, gracias, eh, estás pendiente el día con a Nurem Estamos preparando una sorpresa para la gente que, que está viendo a Nurem, así que nada Quiero agradecerle mucho eh, la última sesión Estuvo buenísima y fue lo que. Lo que yo entiendo como la tercera temporada de Anurem. El capítulo 41. Porque bueno, hubo, hubo una separación antes. Que fue. que fue cuando nos fuimos de vacaciones. Y fue esa fue toda la, la primera introducción de, de la aventura. Después siguió todo lo, Desde que volvimos hasta. hasta las, hace un par de semanas. Era. Todo lo que vendría a ser ya la segunda temporada con un conflicto mucho más grande Con, con, con cosas para hacer Y empezamos la tercera temporada con todas Siento que está dando un giro interesante aventura Así que nada, gracias gracias realmente por seguirnos Nos encanta leer los comentarios Ver que la gente interactúa en el chat mientras estamos jugando Es algo que nos, que nos rompe la cabeza y, y bueno, ese era el objetivo principal de, de la taberna Compartir la mesa con ustedes Así que genial la tercera, claro, la tercera empieza en el 41. No, no sabía que estaba tan organizado por los números. Generalmente, nunca pensé que íbamos a tener del 1 al 20. Pero bueno, voy a tratar de mantenerlo ahora. No, no, no. Yo, yo, yo no planifico las aventuras, digamos, por por... Por número de capítulos, sino que por... Por historias que fueron sucediendo Pero bueno, fantástico Oh, estás por la parte Del, del, del, del ojo y el hombre hubo, uh, buenísima parte uh, ¿qué más, qué más, qué más? Ah, el viernes tenemos El diferido de eh, el, el jardín de los presentes ¿Qué fue eso? Ey, nota, qué grande Qué grande con el chill, gracias ¿No avisó Twitch? ah Luciana, mi hijo, tampoco lo avisó Uh, está horrible. Eh se viene con el jardín de los presentes, el diferido va a estar bueno, espero que les interese porque además ahora agregamos eh, puntos para gastar eh, a puntos para, para usar en la aventura de vampiros así que se pueden hacer cosas similares a lo que es la inspiración en TD, pero en vampiros la idea es que cuando hay una regla en el juego, cuando los personajes se alimentan de alguien pueden ganar algo que se llama discracia, es como que la persona está en un estado muy muy particular, que cualquier vampiro que se alimente de ella gana como eh, un bono o un poder o lo que sea y pueden darle eso a los jugadores o también pueden darle inspiración al DM como corresponde <ríe> acá me dirá todo y quizás creo que son todos sí, no, el último que falta eh, es que hubo uh, uh, Hice un stream muy chiquito hace un par de noches No sé si fue el domingo o el fin de pasado Que eh, se oyó leyendo las eh, Elige tu propia aventura de Day, Day Y estuvo buenísimo Tengo ganas de repetirlo desde que terminé ese stream eh, El tema es que no voy a poder hacerlo hasta eh, Después de las eh, De la taberna Pero eh, Si les gustó a cualquiera que lo haya visto Pienso hacer ese stream de manera Dentro de todos regular ¿no? Por lo menos una vez por semana hasta ver hasta dónde llegamos el libro. La verdad, es súper sorprendido y, y se ocurrieron un montón de cosas para. Eh, para modificar en mi. en mi forma de, de narrar. Principalmente las descripciones. Claro. El primer stream de. Elige tu propia aventura fue con el libro Elige tu propia aventura. Pero fue. Yo me decepcioné un poco con la historia. Porque era medio extraña. Pero estos, esto de DD, me morí dos o tres veces por culpa mía, porque. Porque fui a pelear contra un grupo de tragos con lanzas, después me quise escapar de un, de un orco, fue... Estuvo genial. Ahora sí. Eh... ¿No? ¿Tenés un libro de eso? Que es genial. Vamos a lo que se trata de Warbuilding. Hoy no voy a hablar mucho sobre eh, la, la construcción de mundos, que creo que es algo que dentro de todo abarcamos bien quiero hacer algo mejor para eso, pero sí eh, una herramienta importante para jugar rol que es el Dungeon Track o, o en realidad cualquier herramienta de creación de, eh, de Dungeons porque de los tres o cuatro tipos de imágenes que, se, que, que yo uso para para dirigir los mapas de combate son los más difíciles de encontrar. Si bien hay un montón en, en internet gratis sobre todo, eh, una de estas herramientas me puede facilitar eh, todo, todo el Dungeon, porque a mí me gusta crear mis Dungeons pero y, y, y me gusta mucho crearlos con, con muchos detallitos en particular Cosas para la historia y así eh, Y es lo que te dan estas herramientas, te dan la posibilidad de usarlas Lo mismo pasa con los tokens, los tokens generalmente son imágenes al azar que yo elijo en internet Me los descargo y hago un token de eso Si yo pudiera dibujar y hacer mis tokens, sería fantástico También me gustaría tener tiempo para poder hacer eso, pero no lo tengo de todas maneras funciona en Soft Tokens. Ahora, no es una imagen tan importante como un dungeon. Un dungeon es un mapa que los jugadores van a estar recorriendo un rato largo y puede complicar las cosas. Lo mismo que los mapas de regiones, esos son los otros tipos de imágenes que uso. Eh, los mapas de regiones sí, también los hago yo porque no voy a encontrar nunca en internet una imagen exacta como la que yo quiero. Así que me tomo el, el trabajo de hacerlo. Deme mal haciendo un dungeon. Eh, le voy a decir, chicas, de no, un no, Teme mal haciendo un dungeon, suena bien. Ahora. Eh, ¿Y qué cosas se pueden hacer con esta herramienta? Principalmente, como dije, mapas de combate. También se pueden hacer imágenes para que los jugadores se orienten. Eh, pero son todos mapas vistos desde arriba. Como si estuvieras viendo la mesa de las miniaturas del tablero. Para, para los mapas vistos desde, arri desde arriba O sea, las imágenes que va a presentar A mí me gusta usar Wonderdraft Que creo que en algún momento En otro, en otro video de, de Warbinder hablamos de esto Pero si, si quieren Podría empezar alguna suerte de tutorial De, de ambos dos <risa> de ambos. ¿Por qué me gustan estas herramientas? Son, dentro de todo son muy fáciles de usar Y tienen algo que me encanta Y es que hay assets Los assets son, eh, digamos, cosas, ¿sí? tiene Estas cosas que son paquetes de imágenes que la gente suele hacer, algunas personas te cobran, otras no y vos podés incluirlas en tu en tu mapa, por ejemplo Si vieron, qué sé yo, agarramos vamos a la página Esta es la página de donde yo saco todo, les voy a compartir acá Cartography Assets es un lugar donde se junta mucha gente que hace mapas Y eh, que hace recursos para mapas Que hace de todo para mapas Mi problema principalmente con, con los mapas de internet Es que a mí me gusta hacer combates de noche Porque la iluminación es diferente Porque se, el combate es de otra manera Y no encuentro tantos mapas de noche como eh, de día Entonces, creo mi propio mapa Ahora, como ven, por ejemplo, en este, en este puertito Vos tenés... Eh, Acá por ejemplo Todas estas líneas de acá Son murallas Y eso vienen en paquetitos de assets O paquetitos de cosas Vos te los podés descargar Los agregás al Dungeon Draft Y los podés usar para lo que quieras Entonces Una de las cosas fantásticas que tiene Que ahora vamos a abrir el, el coso Es que ustedes vienen a Assets Acá pueden elegir Tipos genéricos Estas son otras herramientas de, eh, hacer mapas está el eh, virtual tabletop si usan PTT está Wonderdraft o Miscelánea otras cosas o Dungeon Draft y acá tienen más de categorías materiales objetos caminos patrones ventanas terrenos por ejemplo vamos a terrenos sabes que creo que sí sirve para Dungeon Painter Studio? porque eh, en sí, creo que todos comparten más o menos el mismo formato, pero es posible que esté equivocado con Dungeon Porque nunca lo sé. Entonces, por ejemplo, este te dice, mira, por un, un euro con 50, ya sé. No importa, vamos a suponer que tenemos un euro con 50. Venimos acá y podemos, nos da todo este paquete de imágenes para que nosotros podamos hacer lo que queramos. Mira, tiene alas, tiene un barco para hacer un barco que vuela nubes, todo. Y te puede armar algo así. todo bien básico, ¿no? Ahora, ahora, acá te describe un poco y podés comprarlo. El tema interesante de acá es que algunos dicen free. <risa> eh, este también dice free, por ejemplo, y este también. Entonces vos decís, a ver qué hay acá. La que está tan al alcance, ¿no? Eh. Uy, qué, qué lento que viene, tonto. Acá dice. Yo te doy este paquete con estas cosas. Hace lo que quiera. Y vos decís, ah, pero esas son un par de piedras y unas manchas grises. No le puedo explicar la cantidad de veces que necesite un par de piedras y alguna que otra mancha gritú. Gracias por la respuesta que o sea, ayuda eso, ¿no? Entonces... Una de las cosas que yo hice fue... Todas las categorías. Me ponen todas las categorías. Uf, rompió todo. y todas las categorías y lo que hice fue abrir ven acá, hay 55 páginas de 16 assets algunos los venden ojo, no todos son simplemente eh, cosas para agregar al mapa, algunos de hecho vienen mapas armados es como por ejemplo ahí ven el mapa de, de Europa del Reino Unido en particular eh esos no me interesaron, pero yo fui por todos, todos y cada uno que dicen este, por ejemplo, el de construcción. Lo abrí en una pestaña nueva. Vení acá. Esperaba que abra. <risa> esto de streamear y todo eso es complicado. Y te dice, mira tenemos todo esto. Sí, ya mismo. te va a descargar y va a la siguiente. Y así, así, así, hasta que llegas a la página 55. Eh, y descargaste todo lo que tienen para ofrecerte cartografías una vez que lo haces tenés que ordenarlos en carpetas ahora les voy a mostrar cómo. acá podés hacer varias cosas incluso antes de empezar porque la forma en la que Dungeon Draft te ordena los assets o las cosas te deja por ejemplo elegir con esta eh, cuál de todos los assets que vos tenés querés usar y si vieron alguno de los videos en los que yo hablo de, de wonder tal vez van a saber que soy medio cabeza hueca y yo agregué todos los todo, todos los assets que encontré en la misma carpeta y los usé como ahora están todos marcados. Lo que va a pasar ahora es que yo le voy a dar aceptar y va a tardar un ratito en abrir. Yo le voy a dar ok. Porque ahora está cargando todos los assets que tengo. Ahora. ¿Es necesario esto? No, para nada. Pero, eh, ¿por qué? Porque si ustedes los mapas los diseñan, ¿no? dicen, uy, bueno, a ver, quiero que sea... Un subterráneo con vías de, de, de los carritos de mineros. Que haya un puente de piedra. Si hacen eso, si los diseñan antes de largarse. Tal vez, digamos, sepan cuál de todos los haces realmente necesitan. Porque yo capaz que tengo acá metido haces de yo de satélites y de autos. Que no tienen nada que ver con el subterráneo. Ahora... A mí me gusta tener a mano todo, todos mis recursos para ver qué puedo hacer con eso. Porque... Una de las cosas que, que me di cuenta de esto es que Vos tenés una piedra, por ejemplo, en, en este, de, en un recurso Esa piedra se puede convertir en una gema, se puede convertir en objeto mágico, de, depende el, el, el contexto donde lo sitúes vos o, los, o, la, o las decoraciones que le agregues Así que me gusta tener todo a mano ¿Por qué? Porque esa es la única razón por la cual me gusta tenerlo todo así como ven, está tomándose su tiempito ¿Qué, qué le encontré al, al Dungeon Draft? que no encontré en otros lugares la iluminación principal muchos de, los, de las cosas que, que van a ver, que les quiero mostrar ahora están relacionadas con la iluminación bien. este es el mapa básico que creamos eh. Entonces, acá tenés. Para que no se vea. Vamos a acomodar. Bien. Darle un poco. Internet, Bariloche. Grande, grande. Gracias por pasar. Bien. En la herramienta de diseño tienen un montón de, de opciones. Que son, por ejemplo, eh, ahí arriba nos muestra qué es lo que, las que tenemos. En este caso son eh, paredes. ¿Qué tipo de paredes queremos? Supongo que voy a elegir esta y le digo: bueno, haceme esta pared de acá a acá. Y ahí, pum. Y elige la el C. Eso está re bueno. Para hacer paredes sirve una bocha. Eh, la verdad, súper recomendable. Y como ven, puedes elegir cualquier pared que quieras, ¿no? Por alguna razón, esa pared es más gruesa. Veo como que están más de cerca. Pero se puede hacer otras cosas. Algo así. Ahora, puertas. Las puertas también son importantes. Como ven, ¡eh! Hey, ¡Gracias por el raid! La taberna del orco feliz. ¿Qué eran? Puertas y ventanas está bueno tenerlo porque eh, te, te puede dar, eh, le, cuando agregas iluminación dinámica, cosas por el estilo, te puede dar muchas chances de hacer cosas copadas. Incluso acá, por ejemplo, tenemos una puerta con tentáculos. Quiero agregarla ya a mí, pero no, no puedo agregar. ¿Agregar esta puerta con tentáculos? Estoy seguro. Ah, está. Eh, había, había, hay como un asset gratis de um, cosas de terror y cosas eh, Creo que para, para esto necesitamos. Y la peor para de todo. Bien, ahí tenemos puerta o la puerta con tentáculos abierta. Uh. Vamos más acá, ¿no? Como para. ¿Qué no se? Sé. Está mostrando Hay alguna razón Bien Lo mismo para... Digamos, <risa> mismo para las cuevas. Podés hacer cosas, excavar, ¿no? Subterráneo. Este es, ese es un ejemplo bien burdo Pero está buenísimo porque al ser un pincel, vos elegís, digamos. Bueno, podés incluso hacer un dungeon entero así y guiarte vos solo. Por lo que creo que... Las puertas tampoco. Es, después vemos qué hacen. El suelo, eso está genial, porque puede hacer de todo, como verán, tengo un montón de suelos y me encanta. Estos son, creo que del paquete ese extraño que descargué, acá hay unos gusanos, ¿no? Terrible, terrible. A ver, un, un, un, un suelo bueno. Eh. Vale. Se puede hacer bien, bien de todo. Eh... También algo interesante es que pueden elegir la forma en la que quieren el suelo. Esto está genial para dar detalles copados. Eh, por ejemplo, bueno, en este caso una reja puede ser. Déjame ver. Y qué sé yo de, un, de una de una de una jaula que esté enterrada en el suelo. Eh, así que se puede hacer de todo. Incluso, por ejemplo, esta que es la, la herramienta que te deja la forma que vos quieras. De acá. Sí. Eh... Y techitos, techitos, que al parecer tengo pocos, eh, funciona de la misma manera, pueden hacerle un techito a algo y... Digamos. Ahora, la otra opción que tenemos es eh, la de terreno, que esta es la que más me gusta a mí. Esta es la, la herramienta que me gusta, porque podés pintarte, pintar tipo... ¿Por qué no me pintarlo? Bueno, acá está Vos elegís El tipo de tierra que querés La básica Y después vas eligiendo Eligiendo bien, digamos ¿Qué te gustaría hacer? No sé Está pintando Ahí está Vos tenés Las básicas Y después vas subiendo ¿Cuál te gusta? Esto es, esto es arena Y le va agregando arena ahí ¿eh? Porque la capa de arriba del todo es la primera que elegí. Es como elegir pasto, pero bueno, poner ciberespacio rojo. Por si quieren hacer algo más ciberpunk. Bueno. Eh... ¿Ven? Y con esto se puede hacer cosas re copadas. De hecho, eh, después de tener esta herramienta, dije, el dungeon de, de los gigantes en Anurem Podría haber sido muchísimo mejor porque tengo las herramientas para hacer exactamente los órganos que quiero. Ese rojo está intenso, así que... Para un poquito. Fuera rojo. Y acá. Uh, no. Fuera hacia el punk Y acá. Ahí está. Bien. Esto está buenísimo eh, de, para usar. Lo pueden, lo pueden ir combinando con un montón de cosas, el, el tamaño del pincel también es lo mismo Y la intensidad, obviamente vamos, mientras más intensidad, más rápido se va a aplicar lo que ustedes estén usando Si le bajan la intensidad, va a ser de a poquito y esto les va a ayudar mucho a los detalles ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ahí le bajé la intensidad al mínimo Vean lo poco que va a cambiar, ahora estoy manteniendo el mouse esto no está haciendo casi nada, pero si le subimos a ¿eh? ver, ven, la velocidad, si dejan el mouse quieto debería hacerse poquito, ahora le mandamos mucho, clic y boom, ya tenemos. El Dungeon Draft es de los mismos que hacen el Wonder Draft y se compra aparte, sí. Sería bueno que hagan un paquete que tenga todo, ¿no? además de terreno, tenemos la maravillosa agua para hacer cosas. La parte de los pinceles es la misma. Hay orejas ahí, no sé por qué hay orejas. Eh, pueden elegir la forma, pueden elegir el, el otro incluso, el que... ...hace su fileta. Pero lo interesante es que pueden elegir los colores del agua. La parte profunda, la parte menos profunda, ¿ven? Y está animado. No sé por qué se mueve. No tengo ni idea por qué se mueve esto, pero me encanta. Eh, todavía no probé hacer un mapa grande con mucha agua. Estoy haciendo otros. No puedo mostrar, porque está en Anore. ¿eh? Pero está eso está buenísimo. También pueden incluso jugar con la distancia. Esto es qué tan cerca o qué tan lejos está la, la parte profunda, parte finita es eh, finita, eh, poco profunda, wow, <ríe> finita, león, dale. Eh, dentro del color pueden elegir lo que quieran, eso, eso también está genial para el tema del agua. A ¿Ver? ¿Ven? Como Todo hacer sea, lo que quieras. Eso está genial. Me encanta el agua. Y materiales. no pueden agregarle cosas. Estoy agregando lava abajo. Ahora parece un manchón. Voy a borrar un poquito. Mostrarle bien los materiales. El agua es bien, bien simple. Eh, pero. Eh, una de las cosas que tiene los materiales. Es que probablemente encuentren otras, otras cosas. Por ejemplo esto puede ser. Un agua que está buenísima. O, o hielo incluso. Y acá tenemos de rayos Para agregar en la mitad del terreno Esto eh, Una de las cosas que, que recomiendo Digamos si hacen algo así Y que lo hice mucho con el Wonderdraft Es que si ustedes tienen una imagen dentro del mapa Que les gusta mucho saquen una foto Y hagan un token de eso Porque Después pueden hacerlo, usarlo para lo que quieras Por ejemplo En Anuren van a notar que yo El barco Que uso con los chicos Lo muevo por el mapa Cuando ellos me dicen Vamos a tal lado Vamos a tal esa es, eso es un, un, una, una herramienta copada que encontré como para que sea un poco más dinámico Y usar todavía más aún los recursos que te da el Wanderrath. Porque lo saco de Wonderraft y ya lo tiro en, en, en Roll20 donde sea eh, eh, Que... lo puedo usar Dentro de materiales hay de todo, ¿ven? como les dije ¿eh? Se puede hacer de todo este, este, Esta cosa es... Es una de las que me encanta. Si vos me mueves adelante, mientras más adelante esté, eh, que esta es la, la parte de las capas, eh, mientras más adelante esté o más atrás esté, más, más rápido lo van a identificar los jugadores. Esto te ayuda a esconder cosas. Eso está buenísimo. Si, sí, por ejemplo, este está más adelante que todo lo demás. Ahorro un poco porque esto es un... <risa> eh. Por ejemplo esto está en la capa de 100 yo lo pongo en 200 ahora y acá aparece arriba ahora sí pongo abajo ven cómo es como para contornear esto le puede dar un montón de esto le da un montón de herramientas para hacer cosas todavía más complejas eh, y es una gran idea gran gran idea gran idea para el para poder hacer lo que quieran. La herramienta que sigue es esta de acá, que es la de los caminos. Los caminos son, dentro de los assets o las cosas, son una parte muy importante eh, y bien diferente, porque ustedes pueden realmente, suena medio estúpido, pero hacer un camino ven y, y puede girarse como ustedes quieran. Pueden hacerlo mejor también. <risa> Pero eh, los caminos tienen un montón de cosas interesantes para hacer. Esto parece más tipo la parte superior de una empalizada. Eh, acá tenemos dos de cera. otra otro tipo de muralla visto desde arriba. A esto se le puede agregar puertas. Pero miren este. Para, para, para. Vamos a poner una terreno lindo que a mí me gusta Agüita Más agüita uh. <ríe> eh, estamos acá bien voy a agregar como espuma de mar o oh, esto esto esta es buenísima porque es como la costa incluso hay rayos que pueden hacer para conectar objetos por ejemplo, ponerle que tenés dos antenas tipo las de Tesla con las pelotas así que, que están conectado a los rayos lo pueden dibujar en el mapa sin ningún problema eh, por eso este, este, esta cosa me, me compró mucho, esto es medio tipo ese moco. <ríe> no lo voy a negar pero también hay otras cosas como esto que todavía no sé bien qué es pero lo importante es que no importa porque algo vamos a inventar Esta, esta me encantó. Esto es una, tipo un, un camino de chatarra. Acá, tipo. Eh, para jugar algo más Cyberpunk tenés de todo para hacer. Miren, puentes metal. Estos es puentes de un color. Que, ah, cuando vi estos dije. Este podría haber sido tipo una de las venas por las cuales recorrieron los cosas. Entonces, los caminos eh, también son una, una parte bastante difícil. diferente de las eh, cosas. Acá hay otra vez, por ejemplo, de pisadas. Hay algún tipo de animal. Que no, un objeto gigante. Y bueno, hay de todo en, en los caminos. ¿verdad? Como verán, hay, tengo todos estos. Y ustedes también los pueden tener si se descargan todos los objetos gratis. Eh, además hay tanta variedad de estilos que, que incluso pueden elegir todos los assets, todas las cosas del mismo eh, dibujante. Estas ediciones, esta es una buena pregunta. Eh, ¿Hay rastro de sangre? Sí, hay rastro de sangre. Los encontré, no me acuerdo dónde están. Bueno, esto es simplemente una línea roja, pero hay rastros de sangre. Eh, acá tengo una nada más más grandotas. y hay arroz de sangre Después, después lo busco Deben estar, acá hay hormiguitas, por ejemplo Excelente La otra pregunta es ¿Estas decisiones las podés hacer durante la partida? No Esto lo, Esta herramienta vas a poder hacer, digamos, el mapa Solo el mapa para pelear Y te va a dar la imagen Y vos eso lo podés llevar a la, la herramienta que uses para pelear para... Ahora Si vos querés tener Los mapas por ejemplo, querés tener un mapa donde eh, cuando los jugadores activen algo, por alguna razón Después va a aparecer, qué sé yo, este... Esta línea, esta línea de, de fuego azul ahí Mi recomendación es que el mapa lo exportes Te crees la imagen del mapa sin esto Después te crees la imagen del mapa con esto Entonces cuando estés jugando eh, y los jugadores lo activen, los cambias al mapa que tiene esto, le ponen las miniaturas donde van y listo, no pasó nada, está todo en su lugar. Eh, de hecho es algo que hice bastante en Anurem y, y rara vez se, se, se dan cuenta los jugadores. Eh, Nota 122, otra, otra pregunta, otro comentario súper inteligente es que te podés perder en el limbo haciendo mapas. Sí. Este es el problema de la forma en la que lo hago yo. Si ustedes se organizan los assets en carpetas y deciden cuál usar y cuál no usar, la van a tener mucho más fácil. Eh, esta, esta forma no la recomiendo porque... Eh, yo, o sea, a mí me, yo la paso bien haciendo mapas, es divertido. Pero eh, ocupa mucho tiempo. Ocupa un montonazo de tiempo porque decís ah, A ver qué más hay, a ver qué más hay, a ver qué más hay. Y es como... como dice, como ese tipo, eh, vamos a ver Netflix. Que realmente está scrolleando en el menú sin parar. Bueno, sí mira la... <coughs> eh... No, esto, estos son principalmente para mapas de batalla. Yo sigo recomendando Wonder Dash para el otro, pero, to... pero porque todavía no encontré, digamos, una manera de usarlo eh, a este como para hacer algún mapa. Wonder Dash me encanta por el tema del mapa. Bien. Ahora vamos a la parte más importante de todas, que son los objetos. Los objetos son las cosas que vos querés agregar en el mapa, y no les puedo explicar la cantidad de objetos que hay. Es absurda eh, en objetos gratis. Por eso, menos mal que tenemos las categorías. Entonces voy a elegir que tenga yo. La categoría... Esta, combate. Y acá te tira todas las cosas que puede haber de combate. Por ejemplo esta ¡Ah! Esta, esta estatua que vos elegís donde va acá están los manchones de sangre pero varios en no, no me gusta es muy elegir algo eh, un poco más clarito no me acuerdo cuál es el que usaba yo bueno ahí va sí, eso sirve Ahí estamos. O oh, para verlo bien. Eh, estamos en. Bien. Entonces ustedes eligen combate. Y miren, por ejemplo, hay. Eh, tipo, cosas rotas. Que está buenísimo para agregar en combate. Las cosas se pueden girar. Eso como siempre. Y algo que tiene es que. En el Wonder Draft. Vos no lo estás viendo desde arriba al mapa. Lo estás viendo medio isométrico. Medio. Eh, de costadito medio en, en película. Eh, isométrico, ustedes me entienden. Como si fuera videojuego en tercera persona levantada. Entonces, cuando vos te estás de esa manera, y vos también podés girar estas cosas. Pero cada vez que lo girás, como los objetos están todos, todos hechos. Para que se vean desde ese, desde ese ángulo. Queda feo cuando giras alguno. Pero acá, como todos los ves desde arriba, no importa cómo lo gire, va a andar igual. El objeto se va a ver bien. Acá tengo, por ejemplo, un... un se cayó un tótem. Acá está la, la parte de arriba que la tiraron. Fantástico. Eh, es Una carreta rota. Y no importa cómo te, está rota la carreta ahí. Buenísimo. Eh, no podemos ir a otro lado. Esto, esto... En realidad esto es simplemente piedra <risa> eh, Pero por ejemplo, si queremos hacer algo más natural Canteritos Palmas, lecho. Hay de todo para hacer Países eh, tienen, También pueden cambiarle el tamaño ¿tiene? Super raíz Tienen algo un poco más pequeño ningún problema. Esto me me convenció de, de ponerle muchas muchas ganas a la creación de mapa, la verdad. Y, y lo interesante es que al tener tantas herramientas, o sea tantos objetos para poder agregar, podés, podés usar mucho mucho de lo que le pones al mapa para contar parte de la historia. Porque se basa en algún objeto, si hay un desnivel. Porque si están peleando al borde de un risco, eh, pueden usar las capas para que lo que está al, al, al final del risco se pueda ver y se note que de ahí es el límite y se cae. Y, y abajo pueden tener cosas rotas o yo la carreta rota al final del risco. Eso, eso es una, una cosa que me encantó. Espero que en el futuro de Anuren puedan, sí, los que están viendo los últimos capítulos, eh, apreciarlo. ¿Qué más? ejemplo acá hay una grieta hay un círculo mágico hay solo una puerta efectiva eh, cómo era había uno que encontré que era oh, bueno. eh, como ven acá hay uno que dice Pokémon a ver no sé ni qué tengo mira ¡Ah! Eh, Ahí están todos los assets de los jueguitos. ¿Ven? Eh. Eh, todo esto son gratis. Todo, esto, todo lo que yo tengo es gratis. No compré ningún asset. Nada. Eh, todo esto está gratis para usarse. Súper recomendado este programa. Eh, ¿Qué más gemaste. Qué Hay unos que quería mostrarles. Ah, esta, estas están buenísimas. Estas son... Que vamos a bajar la escala. Uf, uh, bueno, se está mostrando el gigante. Vamos a borrar un par. Ah, ¿qué, ¿Qué es lo que está pasando aquí en este? tema. Sí, a cualquier lado. Estos son, como ven, las... Eh, ¿Cómo se llaman? Los, las áreas de efecto de eh, Los hechizos La verdad Que se puede usar un montón Se puede poner en escala No, por ejemplo En la que esté el mapa ¿no? Uno, creo Tres, ¿ven? Eso está bueno Durante un tiempo, me acuerdo eh, Jugando presencial, yo me las imprimí Y las tenía en cartón entonces cuando alguien tiraba un rayo podríamos, podríamos agarrar esa de cartón Y ponerla encima de, de, del tablero A ver si afectaba eh, Eso estaba bueno Steampunk Ya, yeah, hay Estoy seguro que hay eh... Estoy seguro que hay porque eh... Bueno, esa acá tenés Acá hay tubos, hay engranajes, hay una balista, hay decoraciones eh, Que bueno que está esto para mostrar ¿no? eh, cosa. Esto está genial porque es un segmento entero ya creado para que vos modifiques tipo, Lo pones y después lo decorás. Esto está buenísimo eh, Herramientas, miren por ejemplo, es para armar un barco eh, hay, hay, hay, de todo. La verdad que lo, que lo que sí que hay que hacer es buscar. Por ejemplo, acá hay un trono, es importante. Eh. ¿Qué más? Futurista, sci-fi. ¿Qué podemos ver? Voy a mostrarle algunos más antes de. medio todos futuristas de neón. Ah, son estos son edificios de, um, vistos desde arriba, por eso te han iluminado con esto para hacer algo medio unas ganas de jugar steampunk, no sé qué me pasó que vi un video de algo de steampunk y me quedó bueno, estas son unas cosas la otra cosa que se puede hacer con los objetos es la siguiente herramienta que es la Scatter o Scatter. Acá vos elegís uno y... Eh, esto está buenísimo, a ver si sale como era. Es? Está dejando. no sé por qué no me está dejando. Bueno, la idea es que en el... En el wonderdraft una de las, las opciones que tenés con, por ejemplo, cuando pones árboles, te da la opción de que haces clic y arrastras y cada tanto píxeles creo que es, te pongo un arbolito. Y vos podés modificar la cantidad de píxeles de separación entre árbol y árbol y eso también se puede hacer con objetos que ahora no me está dejando, no estoy seguro por qué, y me está molestando <risa> eh, a ver. debería hacerlo seguro no sé por qué a ver, ¿tardás mucho en hacer tus mapas? ¿los tenés medio hechos? ¿o los armás a medida de lo que pensás que se encontrarán durante la próxima edición? Generalmente eh, los, los, los armo yo y, y depende digamos la complejidad de, del, del lugar Hay Cuando es un mapa de una pelea nomás Que yo sé digamos que van a ocupar ese tablero y listo No tardo mucho porque digamos ya sé cómo es la región Y qué es lo que puede haber o qué es lo que pueden usar los enemigos Pero cuando es un dungeon, sí Los dungeons me toman mucho tiempo preparar sobre todo porque antes de este programa lo que tenía que hacer era buscar una imagen de un dungeon y ver cómo lo usaba. Eh, en este, en, ahora, digamos, por ejemplo, hay un dungeon en particular que eh, ya... Espero que alguien... Si spoiler a nadie, pero se van a dar cuenta que eh, hay unos tipos gigantes ahí relacionados con el dungeon. Ese dungeon me tomó muchísimo tiempo. No solo... encima los mapas me los dieron hechos. Eh, así que tipo, organizar todo fue un cabo. Pero los dungeons sí. Los dungeons... Toman eh, mucho, mucho tiempo. No sé por qué no me está dejando. Es Quiero no saber por qué. Bueno. Y por último, esta parte súper interesante que está. Es lo que lo que a mí me compró definitivamente. ¿Puedo hacer mapas de noche? Sí. Es acá. Esta es la luz ambiental. Como ven, pueden elegir el color de la luz y. Con eh, bueno, el color, pues elegir tipo yeah. Está iluminado, qué sé yo, por una, una luna de sangre. en la, la luna llena tipo, que en Barovia cuando Strat se revela y tipo, pff, tiene que matar al vampiro. Eh, por decir algo, eh, puede ser así. O digamos, bien, bien, bien caída de noche, sin estrella, cosa por el estilo. Esto, esto es lo que el programa me compró finalmente. Bien. Y esto que y esto, cuando, cuando lo descubrí me rompió la cabeza. Pueden agregar efectos de luz. Que esto no lo puedo creer. Esto ahí es una iluminación común, pero ponerle que quieran hacer algo un poco extraño, como rayos, nubes o, o algo más puntual. Eh, imagínense que yo me imagino que este de acá circular es un, una abertura circular en el, en el techo de un palacio, por ejemplo. Que la luz le cae a una pileta Y hace ese, esa imagen Y así tienen de todo Por ejemplo Algo un poco más cool Magia de verdad eh, Estos pueden ser una serie de, de ventanas en un pasillo Esto es fa fantástico Entiendo tal vez que yo estoy flasheando mucho con este programa Pero a mí la verdad que me, me compró Por ejemplo, iluminaron un estadio Vamos a eh, agregar unos objetos como para mostrarles cómo queda. ¿Ven? ¿Ven las luces? Esto, esto fue, fue. A medida que le acerco el mouse con la luz, uh, se ilumina más porque, claro, está recibiendo más luz. Y tienen varios focos de luces para hacer de todo. Eh, todo esto, de nuevo, es gratis. Eh... Había unas que eran súper extrañas eh... ¿Están? ¿20 se quieren hacer? Estos eh... son tipo círculos mágicos Solo de luz Miren cómo quedan Con ¿Qué tú ahí atrás? Símbolos que brillan esto a los mapas le, les da un, un nivel y una categoría que no les puedo explicar. Eh, exacto, esto puede sustituir la iluminación dinámica, tal cual. Eso es tal cual. Mirá este, este círculo. Poné esto alrededor de un enemigo ya está, se terminó. O esto para iluminar, qué sé yo, un pacto o un, una luz o un meteorito, pone, lo que sea. Eh, estos me encantaron. que okay, me, me trajo recuerdos de anime, esto tipo abrió una grieta y de repente ¿sí? todo, todo a cualquier lado terrible eh, pero hay algunos todavía más extraños que encontré. acá barreras mágicas tal cual barreras mágicas miren esto esto es como para también eh, me imagino una calle y miras para abajo en las alcantarillas se ve, debería ver algo así porque está poblado por alguna razón eh, Miren este Es buenísimo Y Ahora El desafío principal Que tenemos con esta herramienta Es no distraernos Viendo un montón de estupideces Como lo acabo de hacer yo el desafío principal es hacer algo con todas estas herramientas que tenemos. Realmente lograr un mapa lindo eh, que no solo sea lindo sino que sea funcional para ustedes. Eh, si vos querés crear un mapa de combate y le empezás a mandar luces y le empezás a mandar efectos y le empezás a mandar cosas tal vez vas a perder mucho mucha utilidad. Es importante concentrarnos en lo que realmente queremos hacer. Mi consejo. Nunca empiecen un mapa desde cero sin, sin nada, nada, nada Traten de, antes de sentarse en cualquier herramienta O incluso antes de dibujarlo a mano Piensen qué les gustaría que el mapa De qué les gustaría que se trate el mapa, por ejemplo eh, El mapa Cuente parte de una historia, ¿no? Porque el mapa va a contar una historia, va a contar una parte Súper importante de una historia, sobre todo En un, en un juego con tanto combate como... eh, El mapa no necesita Rayos, no hace falta que tenga iluminación. Rayos, ¿no? De hecho, eso te descarta un montón de iluminación que, que tiene. La silueta está buenísima, pero no la van a estar en todos y cada uno de los mapas, no. Eh, esa, eso es lo que quiero, lo que quiero expresar. Eh, por ejemplo, esta cosa me daña, está buenísima, pero no sé para qué haría ahora a mí. Eh, entonces ahí está la parte de elegir assets, las cosas que ustedes quieran. Sobre qué se va a tratar el mapa, cuál va a ser el objetivo que ustedes tienen. Le gustaría que tengan más ¿Dónde vas a llevar el cabo de combate? ¿Va a ser una, en la ciudad? ¿Va a ser en una? ¿En una? disco? ¿Va a ser una montaña? ¿Va a ser un desierto? Tomen esas decisiones antes de sentarse A, a dibujar porque <risa> créame Los va a ayudar mucho eh... <risa> Esa es la otra Esa es la otra Eh cuando yo empecé con este programa, hice exactamente esto. Agarré cosas y la empecé a tirar para ver cómo se veía. En el momento que terminé, tipo 45 minutos después, una hora después, no guardé nada porque no hice nada y me fui. La segunda vez que empecé a usar este programa, hice exactamente lo mismo. Y así un par de veces más, hasta que realmente me sentí y me sentí, me sentí, dije, bueno, vamos a hacer algo al respecto, ¿no? Ahora que lo tengo, vamos a usarlo. Sáquense eh, las ganas si, si lo usan o, o si tienen una herramienta de creación de mapa. Pero eh, traten de darle un sentido y lo van a usar Ahí eh, tiró una buena idea, Carlos, que es usar mapas o, o copiar mapas que ya existen Gran idea, empezar copiando algo, eh, lo que sea, texto, imagen, lo que sea eh, Y después ir modificándolo a su gusto es, es una gran herramienta para, para desarrollar la, la autonomía a la hora de crear Bueno, ahora sí. Vamos a sacar esto que hicimos. Ya ah, no queda mucho tiempo. Minecraft también puede ser. Eh, de hecho es una, una gran idea. Quería, quería aprovechar... Eh, ...para mostrarle Talespire, pero creo que no me queda mucho tiempo para recorrer tan a fondo. Me eh, quedan que se me toca, que me va a quedar más. Eh, lo cierto es que, sí, agarren un mapa que ya exista, incluso, digamos, para practicar... ...o, o dicen, uh, me gustaría que este mapa... ...tenga esta, este edificio en este lugar y es el mapa perfecto para la pelea que estoy pensando fantástico, háganlo agarran ese mapa, empiecen a copiar, busquen assets que les gusten a ustedes, que, que parezcan similares y después modifiquen el edificio a donde tiene que ir y si le quieren agregar algunas cositas, mejor eh, porque les empiezan a dar su toque y eventualmente van a ustedes o, ganar la, la, la, la autonomía decir, de pensar un mapa y hacerlo para mí es súper complicado eso, yo tengo que escribir, digamos, esto necesito, lo otro necesito. La carreta, bien, una carreta rota, un camino, un árbol tirado en el camino. Todo eso yo lo anoto y después digo, bueno, vamos a ver cómo sale. Eh, así voy creando los mapas acá. Todavía no tengo ninguno realmente lindo que, que, me, que pueda mostrarles. Pero eh, me gustaría empezar a dibujar en stream. A dibujar, ¿no? Perdón si alguien realmente dibuja acá, esto eh, eh. no sé si es 100% dibujar, me gustaría usar este programa en stream, a ver qué les parece Y vamos charlando en, en, en las herramientas que se pueden usar y, y las cosas Tal vez solo un poco más seguido, ¿no? Una vez al mes, building eh, No sé qué piensan Tengo que decirles que eso, eso sentarte bien es una gran ayuda Ey, gracias El cumpleaños está, para mí el cumpleaños es todo agosto en la tabla, así que gracias eh. Ah, me gusta esa idea Me gusta esa idea de Tener un canal de Discord y decir, bueno, vamos a hacer un mapa así, así, así Para votar, está buenísimo eh. Está bien, sí Está bien cuando dijeron lo de Minecraft, me quedé pensando, digamos, si se podía simular una pelea de Dayden en Minecraft. No estoy del todo... No tengo tanto conocimiento en Minecraft como para decirlo. Pero, o sea, yo sé que los mapas se pueden hacer ahora simular la pelea. Tal vez, tal vez no. Puedo dejar los monstruos quietos. Había que ver. Qué bueno... Eh... Queda okay, mucho más tiempo Así que no quiero Quiero aprovechar Y contar algunas de las cosas Más que tiene esto eh, Primero pueden elegir El tipo de grilla eh, Elegir Por ejemplo Esta es la línea punteada Esto es con una línea sola Vamos a sacarnos más Tenemos Línea punteada Bien básica Estos son dashes Que no se pero después tienen una línea ahí O una línea un poco más fluida. También le pueden elegir el color a la grilla Eso está copado No se va a notar mucho, obviamente, porque es, es muy finito Pero lo pueden hacer Entonces son los niveles Se les puede agregar, digamos, niveles a... ¿Ven? Este es el, este es el, el, el primer nivel el, el, el, Los niveles son para... Grillas Estoy seguro que hay una grilla hexagonal. Estoy re seguro. No me acuerdo dónde la había encontrado. Eh... Uy, qué... Ah, este es el tipo de, de, de cámara que le puedo. Eh, no me acuerdo dónde encontré la grilla hexagonal. está. Hay una red. La construí. <risa> eh... Ah, okay. Hay grilla hexagonal, no me acuerdo dónde está. Parte Está. Pero existe. Así que bueno. Quiero recordarles a. a la primera opción. quiero recordarles a todos de los, de los sorteos que estamos haciendo para cualquier persona argentina el curso de interpretación que puede anotarse cualquier persona por suerte eh, tenemos mucha gente que se anotó de, de otros países que eso me encanta y tenemos los sorteos para la gente argentina ya lo dije sacando la producción que me Eh, gracias a todos por el frío. La verdad, que tengo que contarles un poco cómo es lo de organizar el cumpleaños porque eh, un montón. Una de las cosas que. Primero, muchas gracias por el cariño que nos dan y por acompañarnos, porque todo esto es gracias a ustedes. Eh, la organización de cumpleaños es medio un caos, organizar todo, pensar ideas, todo eso. Pero yo sé que va a ser el fin de semana y va a estar muy. La vamos a pasar re bien Y va a llegar la taberna, responde Y va a ser espectacular Porque tiene unas re ganas de hablar con Lo que sí, hoy una de las cosas que pasó Fue que, eh, bueno, nos contar Que a Luciana le llegó la idea Entonces, Obviamente no le pregunté quién es Y no lo voy a hacer Pero nos digo que eh, estamos medio desaparecidos de Discord Y, eh, tiene razón <risa> estamos medio desaparecidos de Discord Es verdad eh, Principalmente porque, bueno, nada, trabajamos todos 8 o 9 horas por, semana, por día, de lunes a viernes. Y después lo, lo que nos queda, el resto del tiempo tratamos de poner en el canal y a nuestra vida diaria. Luciana, por ejemplo, cursa las artes eh, y, bueno, los demás también tenemos otras cosas para hacer. Eh, entonces, eh, sin razón estamos medio desaparecidos de Discord y... Eh, Queremos ponerles pilas nosotros y queremos volver a estar activos, queremos charlar con ustedes, queremos estar ahí porque son tan parte del canal como nosotros. No nos no duden ni un segundo. Eh, estamos muy felices de este tercer año. Este año fue un poco bastante raro, eh, que es algo que quiero charlar el domingo. Pero de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. No se olviden de las mesas, no se olviden de los sorteos. Si les gustó este stream de Warbuilding, viendo esta herramienta, me gustaría hacer otros porque hay otras herramientas que tengo que me gustan usar, por ejemplo esta Tailspire, tal vez podría hacer un poco más en profundidad lo de Wonderdraft y hay otras ahí, por ir ahí dando vueltas, así que tal vez podríamos hacer una pequeña serie de estas herramientas y dar al respecto de, de, la, de cómo se usan. <risa> El número, yo tampoco sé cuánta camisa tiene Terry. Eh... Para el concurso estamos viendo eh, de que empiece a las 7 de la tarde argentina No sé como que les queda la hora eh, Lo ideal sería que todos puedan participar Es... la agenda es medio complicada porque... Eh, bueno, hay mucha gente de otros países lo, lo, Cada uno de los jueces se streamea el sábado, así que... Eh, también digamos, ellos tienen su agenda, Trata, tratamos de que sea lo más accesible Espero que lleguen Y... Bueno, como les dije, si les gustaba esto de las herramientas, quiero revisar otras. Si eh, no se suman a participar, si no, si no llegan o no quieren, lo que sea, pasen a ver. El cumpleaños va a estar buenísimo. O, o al menos el tablero responde el domingo a la noche. Y eh, también voy a volver con los Elige tu propia aventura de DD porque están bonitos. Para los, eso es importante. No hay que estar presente para los sorteos. Con que se anoten es suficiente. Después nosotros los vamos a contactar eh, y ganaron algo. Hay un montón de premios, hay un montón, montón de premios. Y está el premio especial de la tarde no responde. Eh, que se los vamos a sortear en vivo y lo, se los voy a mostrar. Eh, así que nada. Ahora mismo eh, los voy a agradecer. Espero que les haya gustado este stream. Vamos a, a, a ver cómo hacemos los próximos. Y... Eh, les voy a dejar con el outro. Y vamos a ver a quién le podemos hacer raid. Si así ustedes lo siguen viendo, gente. Eh, concursos el sábado a las 7 de la tarde el ahora no responde no, eh, va a ser el domingo a la noche